El poder mantenernos en un lugar en donde, creo que lo más difícil, mira, nuestro presidente mexicano el otro día me dio la pauta, ¿no? Dijo, yo no uso barbijo porque yo no me voy a contagiar. Y me parece fantástico que alguien tenga casi una fe ciega, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que hoy cuidarnos no significa solamente cuidarnos a nosotros. Significa cuidar a los otros de nosotros. Fíjate vos que, que con vos tengo algún cuestión, alguna cuestión de, de cierta conexión, porque hoy acabo de... De meter unos, unos avisos que justamente tienen que ver con eso, desde su mínima este, representación, digamos, desde su mínima, eh, desde la simplicidad, y tiene que ver exactamente con eso. ¿viste? Dije, estaba pensando qué iba a hacer, pero al mismo tiempo pensaba qué, qué hacer. Y puse exactamente esa, esa frase en dos. En, do, en dos líneas, a ver si esto abre, siempre mostrarles que el, el zoom, da un cacho, ¿no? Y es este... Yo, pues, está, te escucho. Te lo yo digo, a veces, este, eh, escuchando a Elena eh, lo, que, lo que estaba contando, ¿qué es lo que siente la gente cuando vos le decís, eh, no cuídate, sino cuida al otro? O sea, se siente... En, con responsabilidad, se siente atacado, como que le estás diciendo, estás infectado, podés contagiarme algo, o sea, ¿desde qué lugar lo están mirando, no? Mira, o escuchando, mejor dicho. Yo creo que cuando todavía no está, la escucha para, para mí hoy una necesidad de creación en las relaciones, Adriana, yo creo que hoy necesitamos empezar a darnos cuenta de que las relaciones, además de la base amorosa, de todas las características que nosotros le ponemos a una relación, fundamentalmente cuando las miramos dentro de lo que es trueque o dentro de lo que es intimidad, nos falta agregar un ingrediente trascendente que es el care, el cuidado. Un, una, una sensibilidad exquisita para, para notar dónde está parado el otro y cómo puedes llegar al otro. Eh, y claro, yo te diría, no es solamente decirle al otro también te cuido si yo tomo distancia, sino, dado como escucha al otro, ¿Cómo se lo tengo que decir para que lo sienta como un acto de amor y de respeto y no como un temor o un desprecio? O un insulto, porque recién dijiste, y además creo que en algunos casos la intención de decirlo es así. Tú sabes que ha habido, no sé, por ejemplo, han aparecido historias de chinos, ¿no? A los que la gente les toma distancia y, y los trata mal, como si fueran los culpables, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede hacer? Eh, vi el otro día una imagen hermosa de un papá que, que es médico y que trabaja en un hospital y por supuesto que como un médico que trabaja en un hospital ha quedado separado de su chiquitín que tiene un año. Y los ves hablando a través del vidrio de la ventana. Y el papá le pone la mano y el chiquitín pone la mano del otro lado del vidrio. Y dices, como un niño naturalmente tiene sequía. Y, y los adultos nos cuesta tanto. ¿Cómo nos cuesta...? legitimar la presencia del otro adaptando nuestro discurso a la manera de escuchar del otro. ¿No? Eh, yo creo que eso es una gran oportunidad de aprenderlo. Este, lo, que, lo que me hiciste acordar de la campaña de Giovanna D'Alessio I Care For You del año 2010, allá en cuando era presidenta, que fue una de las primeras campañas que se tiraron así de tipo de ICF. Hay que... este, sí, lo que lo que yo pregunto, y es uno de los temas que, que no, no, no es para tirar la cosa atrás, es que es que cada vez hay como que menos fe de que la cosa vaya a cambiar en ese sentido. O sea, cuesta creer, o, viste que vos hoy hablabas de, la, de tener la certidumbre, que eso me encantó, de creer que realmente vayamos a, a hacer un cambio que, que, que nos merecemos y que realmente eh, nos tire, o les tire, porque yo nunca me excluyo, nos tire la, la vieja forma de, de la relación. Una vez que zafamos, perito para la vieja. Ser, ¿Cómo se hace? ser un poco cruel? Pero vos podés ser cruel, o sea, el público... Lo que, lo que a mí me gusta es eso, es la, es la, es la realidad, no es crueldad. no. Ni conmigo bueno, ni hablar que haya realidades, pero yo te voy a decir qué es lo que yo escucho. Cuando alguien dice, yo no creo que la cosa cambie y que después todo vuelva al mismo lugar, creo que es una declaración de impotencia. Yo, yo quiero guardar esa fe de que el cambio no pasa afuera, que el cambio ocurre acá. Entonces lo que quiero, primero que todo, es salir yo al mundo de esa manera. Y que si alguien en la relación conmigo puede hacer una diferencia, decide hacerlo con otro. ¿Decide eh, qué? ¿Decide hacerlo con otro? Hacerlo con otro. Eh, y esto que te estoy diciendo, la verdad, Gerardo, no es que algo... No es algo que yo estoy inventando hoy. Eh, yo no sé cuánto sabes tú de dinámica espiral. Bueno, lo que me enseñaste vos hace unos cuantos años, eh, allá en el, en el curso de, del Diplo, donde se profundizó, lo que nunca lo tuve es verlo en la práctica, pero sí la idea de la evolución de la especie. Pero mira, yo creo que hoy la mayor parte del mundo, y voy a hablar específicamente de los gobiernos, Está entre las situaciones, está primero que todo el cuerpo individual que está en la sobrevivencia. La segunda es que está en, en un nivel de complejidad cultural que tiene que ver con o un yo, que es me doy el gusto con lo que quiero y ya, porque y lo que me importa es de mí. Y yo soy el único que no me quiero contagiar y que el mundo entero se muera a mi alrededor. Yo tengo que estar vivo, ¿no? Eh, poniéndolo en conversación del virus. Y hay otros que están un pasito más allá, que es decir, yo quiero trascender mi legado personal y transformarlo en un legado, en una figura moral, en cómo se formaron las religiones, los ejércitos, las empresas, ¿no? en donde hay un deber ser, una ley que, que cumplir, ¿no? Sin embargo, yo he encontrado en el mundo, y soy una buscadora incansable y cuando leo busco más contexto que lo que dicen. Hoy hay, hoy hay algunas ONGs en el mundo que traen otra cosa tan distinta. Hay una paradas de compartir el conocimiento, experimentar juntos. Mira, hay una ONG que publicó, que hace juegos, ¿no? Jueguitos de Internet. Y usa, en este juego de Internet, lo que hizo ahora es publicar la, la composición de, de la proteína que es la que se pega del virus en la pared de la célula pulmonar, ¿no? Y deja jugar a científicos y a quien se quiera anotar en la página. A jugar con la proteína para ver si alguien encuentra jugando la manera de bloquear el efecto de esa proteína. Hay otros, hay un médico que se llama Karen Khan, que en el año 2004 terminó su maestría en salud pública y en infecciones, y que fue el que empezó a pensar, él hizo la hipótesis, de que las epidemias se iban a transmitir más por los aviones que por la cercanía. Y fue el que pudo, con ese modelo, ver cómo llegaba... Eh, la, la epidemia de fiebre de ese año, de donde se originó a Miami. Y fue cierto. Y este señor, el 31 de diciembre del año pasado, dijo en esa página, se produjo esta infección viral en esta ciudad de Wuhan, y dado a dónde viaja la gente que sale de Wuhan, su mayoría, dijo esto se va a Taipei, a Hong Kong, a Beijing, a a Tailandia, a Bangkok, y fue así, y este señor no tiene inconveniente en convertirlo con el mundo. ¿Está? Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que está pensando en experimentemos juntos, aprendamos juntos desde la experiencia, eh, y que además significa nos estamos cuidando todos, compartimos lo que sabemos. Y hay otros que están parados todavía en la soberbia de creer que son ellos, o que en, lugar, en, en, en, en tiempos de crisis yo puedo aplicar las reglas antiguas. ¿No? O sea, si siempre en la vida a mí me dio resultado tal cosa, Aún en crisis, cuando todos los valores están por el aire, cuando todas las respuestas están en el aire, ya no te sirven, tú dices yo voy con la fórmula con la que siempre fui porque esto es así. La posibilidad de que te salga bien es casi nula. Casi nula. Y yo creo que eso se llama sordera. O se llama arrogancia. Y lo que sí creo es que el primer trabajo para que una cultura cambie es un trabajo personal, es cómo tengo que mirar el mundo, desde qué lugar tengo que mirarlo, cuáles serían mis respuestas al mundo. Si yo estoy parada en ese lugar, en un lugar de, una, de un pensamiento de nosotros versus yo, en un pensamiento de, de grandeza y de buscar el bien para todos, del cuidado de los otros, de compartir, no solamente lo que sé, sino que yo creo que es importante compartirlo desde la experiencia, porque ya sabemos que saber no significa saber hacer. Y cuando la gente está parada en el saber, pues muestra que sabe, pero no cambia nada. La historia es si en vez de saber, puedo producir que cuando yo termine de hablar haya alguien mirando algo que no había mirado hasta acá. Cuando yo escucho eso digo, si eso que vos decís tan claramente sería un poco el camino, nuestra misión o nuestro tema es cómo podemos ser más efectivos para, pero eso es ponerse en un lugar de superioridad, asistir a las personas a que tengan esa capacidad de ver el mundo que les permita hacer algo diferente a ver, no es una superioridad porque tú trabajas y que el otro se va a poner donde se quiera poner ¿está? es un proceso de maduración frente a tu mirada en el mundo eh, lo que sí también sé es que tú como coach puedes hacer preguntas que le lleven al otro a mirar lo que no miró ¿Qué les preguntarías, Elena? ¿A quiénes? A estas personas que este, nos estás diciendo que, que, que obviamente existen y las hay, que están este, con esa tesitura de eh, usar las herramientas o sus ideas eh, antiguas, o anteriores, como, como tú decías. Mira. ¿Qué les preguntarías para que pudieran, no sé, quizás tener otra mirada? Eh, primero que todo hay que ver si quieren hablar. Y dos, si, si están abiertos a una búsqueda, porque si no me van a dar clase a mí. ¿No? Eh, pero hay algunas preguntas interesantes para hacer. Mira, tenemos, voy a nombrarte tres ejemplos, ¿no? Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Brasil, que descreyeron de los riesgos de este virus. ¿No? Eh, los tres no hicieron, no vieron venir en un futuro cercano. Es más, creyeron que, que no, no había que preocuparse. Yo hoy les preguntaría a los tres si pueden mirar desde un lugar que les muestre qué es lo que no vieron. Qué es lo que les hizo no ver. Si quieres, me pongo ontológica y te digo cuál es juicio o la opinión que los llevó a que miraran esto que ocurría sin poder ver algo nuevo. Y no quiero hablar de competencias, quiero hablar de algo que es una sensibilidad. Y yo creo que la competencia tiene que ver con el hacer. Pero las sensibilidades tienen que ver con quién tú eres y en cómo es tu relación con el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sensibilidad podrían desarrollar para que la próxima no les pase? Y la otra que yo les preguntaría después es con qué mundo sueñan y cuánta gente entra en ese mundo. porque yo creo que uno solamente se, se enrola en un sueño de un líder cuando en el espacio de ese sueño siente que su sueño es posible ya se acabó la época de la gente que le da la vida al sueño de otro y que el sueño es del otro yo tengo que hacer que el sueño se haga mío y ahora estoy hablando hasta de las organizaciones cuando yo pongo una visión la visión no es de la empresa. En esa visión que hay para la empresa, tengo que poder realizar mi propia visión. Porque si no, no sirve. Ahora, en general, las visiones son lo suficientemente amplias como para que entren todos los sueños. Pero cuando tú creas un sueño que es de antagonismo, yo le hablo a estos y saco a estos otros, cuando la visión es una visión de guerra, de terminar con un enemigo y no poder entender que en un diálogo lo que hay es diferentes puntos de vista, no razones trascendentes. Si, si no puedes escucharlo como un punto de vista y te enganchas, y no digo que no te pase, me pasa a mí. Hay algunos políticos que los escucho y me pongo así, ¿no? Pero, pero por lo menos reconozco que ahí no me tendría que meter, porque me enganché. Entonces no voy a servir. Pero ese tamaño de la visión a cuánta gente incluye. ¿A cuánta gente deja fuera? ¿A cuánta gente desempodero? Cuando yo quiero armar una visión en la cual quisiera que los empresarios son, o digo que los empresarios son los malos de la película, ¿a cuánta gente desempoderé? A todos, a todo el resto. Yo te diría, no solamente a todos los empresarios, sino a todos los que son empleados en una empresa. ¿Está? Cuando yo creo que el único que puede generar trabajo es el Estado. ¿A cuánta gente desempoderó Cuando yo creo que tengo que ir contra un enemigo, los sindicatos, son los enemigos. ¿A cuántos dejé fuera del juego? Sin poder para accionar. ¿Qué pretendo que hagan? Hablábamos de care. ¿Hay alguien que quiere ser ignorado en este mundo? Entonces, ¿cómo hacemos un juego que sea inclusivo? Escuché montones de veces que esto es una elección entre economía o salud. No sabía que dos cosas tan distintas yo las tenga que poner como opuestas. Es como decir, casa o plantas. ¿Qué corno tienen que ver la casa y las plantas? ¿no? Como para decir, ¿cómo combino esto? ¿Por qué no nos preguntamos cuál es la definición de salud, y después nos preguntamos desde qué definición de economía vengo. Entonces voy a poder empezar a encontrar puntos en común. Yo sí creo hoy que puede haber un cambio importante en la economía y que a ese cambio tenemos que ir todos. A mí me encanta la definición de economía que tiene que ver con producir los bienes que me son necesarios y que me dan placer, y que en consecuencia, y tal vez, la gente tenga que trabajar menos, disfrutar más, y que se pueda vivir consumiendo lo que es importante, no todo. Tal vez ahí también se está abriendo un mundo. En vez de pensar en los mercados como si los mercados existieran y no fueran conversaciones, ¿no? Los mercados están cayendo, pues tráiganme a los mercados porque quiero hablar con ellos para que no se caigan. Alguien me puede traer el mercado y sentármelo adelante. No, son conversaciones, ¿no? Sí. sí vamos a este, esa conversación que vos que, que, que vos Tenés re clara, digamos, ¿no? no más o menos y, Bueno, así, digamos, como que, que Desde ese nivel ¿Con quién hay que mantenerla? Que esté en condiciones de escucharlo Y de entenderlo en forma positiva esa No, para, para, para, para mira Yo creo que todo el mundo la puede escuchar Si quiere Y va a ser positiva De cómo como la puede entender yo la quisiera hablar con mis nietos aún la más chiquita que tiene siete años la quisiera tener con mis hijos con mi pareja contigo, con los otros coaches con cualquiera y cada uno va a tomar lo que pueda tomar eso es libertad, ¿no? Pues sí también podemos preguntar desde ese punto de vista que tú tienes, qué mundo se puede crear y escuchar que dice no. Este, si es así, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando hoy era. Bueno, yo como tengo mil anotaciones y mil cosas entre lo que escuché esta mañana, lo que vengo pensando y qué sé yo, pero después todo eso queda ahí y parado porque no lo planteo. ¿Qué sentido, siendo el día del coach y todos los chiches y todo lo que se habló, qué es lo que juntos todos más podría hacer como acciones para lograr esto que hace falta para generar un aporte, digamos, este, ¿cómo decir? Sí. efectivo? Yo lo primero que diría es que el Coaching no existe afuera. ¿El Coaching? No existe afuera. El Coaching es una manera de conversación, sí. en cual dos personas, dos o más, se meten tanto que están los dos dispuestos a ser influidos a mirar lo que no miraban, y, y lo digo con todo respeto, porque si solamente eso le pasa a mi cliente y no me pasa a mí, ¿dónde estuve, no? Eh, a mí me encantan las sesiones en las cuales, cuando las termino, digo: a ver quién le tiene que pagar a quién en esta conversación. Eh, yo tengo claro, y parte de las personas con las que converso saben, que no puedo dejar de aprender y de hacer procesos donde a veces tenés que disimular que llevas la conversación, pero te sometés a, a, a la conversación de los, bueno, generalmente cuando son coaches, ¿no? Pero que, que, que me encanta, me encanta aprender de mis clientes, y cuando no son también, ¿no? Por supuesto. Bueno, poner una serie formal. ¿No? Heidegger habla de algo que se llama Disclosive Spaces, espacios reveladores. Y Heidegger dice que en cada dominio de nuestra vida nosotros vivimos en un espacio compartido con otros y cuando se fue creando empezó a tener sus reglas de juego, empezó a tener un tipo de conversaciones un tipo de relaciones, y cuando fuimos arrojados al mundo, como él dice, caímos en, en un espacio revelador que ya funcionaba, que era nuestra familia. Con una manera de mirar el mundo, con un cuento que a veces no sabemos ni de cuántos centenares de años hace que se cuenta el mismo cuento. ¿no? Y que lo tomamos porque lo que estaba en juego era el ser amado, el pertenecer. Ahora, en algún momento, nosotros hemos decidido, adultamente, crear algún otro juego. Supongamos el del coaching, ¿no? Cuando yo empecé con eso, acababa de morir mi padre y me acuerdo que mi madre me dijo, con todos los títulos que tienes y todo lo que estudiaste, te vas a hacer algo para lo que además no tienes un título. De acuerdo. ¿Año? El año 87. Claro, donde empezaba Escuela de Vida. Escuela de Vida comenzó en el 88. 7. Bueno, 87, 88. Mm. Exacto. Eh, y bueno, yo sé el camino que me, que me tocó hacer, pero que no es un camino para recomendarle a nadie. Ese es lo que me tocó a mí en ese momento. ¿No? Eh, lo que sí puedo decir es que si había que caminar en un lugar de, de incertidumbre, ese fue un camino de incertidumbre. ¿No? Eh, me acuerdo que una de las grandes críticas fue que hace una odontóloga haciendo psicología. Y yo no tenía manera de poderles hacer entender que no era psicología. Entonces decidí Estudiar psicología para terminar con el cuento. Y, Pero vos, yo te iba a preguntar el otro día, no era odontóloga, vos eras este, patóloga. A ver, yo soy odontóloga, tengo una maestría, bueno, tengo una especialidad en biología, tengo eso. una maestría en patología. Es, es eso es lo que me acordaba a más. La biología y a la investigación, yo trabajaba en el CONICET con un gran maestro, que le debo mucha de la bibliografía la que estudio y aprendo, que es Rómulo Cabrini, con quien eh, yo me dediqué a efectos de radiaciones, especialmente en glándulas salivales. Y tengo muchos trabajos publicados a nivel internacional y a mí me ha ido muy bien. Además era adjunta de patología en la Universidad de Buenos Aires. Eh, o sea, a mí no me iba mal. Yo no cambié porque, porque me iba mal. Cambié porque me di cuenta de que me manejaba más la máquina del deber ser que, que el contacto con el otro. Del querer ser. Sí, el deber ser para querer ser. El deber. ¿No? Eh, me acuerdo que, que mi madre me lo decía y yo me hacía la pregunta, ¿no? Eh, ¿Eres doctora? Me decía ella. Yo decía, sin entender un corno todavía ni de nada, yo decía, pero yo no soy doctora, yo soy una mujer, Elena, que aprendió y aprendió una cosa y puede aprender otra, ¿no? Este, no soy doctora, no me cambiaron las células porque hice el doctorado. Entonces eh, pues esa fue la primera y me puse a estudiar psicología y en dos años y poquitos meses rendí las 38 materias de psicología. Y me recibí. Dos años y ocho meses treinta las 38 de psicología, bueno, ves ahí está el tema biológico que hablábamos hoy. Eso me parece que está igual. Bueno. No, no, no, no, no, no te equivoques. Eh, yo no creo que sea biológico, no sé, creo que sea una capacidad superior. Siempre digo lo mismo, yo creo que el aprender algo se puede medir más por el culo que por la cabeza. Son horas de culo arriba de una silla. Bueno. De de atención y creo que cuando uno hace eso algunas cosas aprende yo sobre todo cuando además en esas horas de sentada también usa su cabeza para darse cuenta cómo le calza entonces bueno me recibí de psicóloga y después ya la otra parte tú la conoces Apareció quien dijo, será psicóloga, pero en realidad es bruja por las cosas que le pasa a la gente cuando trabaja con ella. Entonces dije, pues, si yo soy bruja, pues hay que tener una escuela de brujos. ¿No? Y salí a buscar en la Secretaría de Educación, comenzar uh -huh. a poner una escuela de brujos. ¿no? Y me llevó dos años de una visita casi semanal, de ir cada semana con un argumento diferente en donde me decían no se pueden crear carreras que no existen no se puede hablar de coaching porque la palabra es en inglés y todo era un no y yo le encontraba una beta más la semana siguiente para ver si podía hacer sí por ahí y no sé si por cansancio o por lo que quieras en el año 98 salió el decreto y apareció la carrera de coaching y entonces, dos el año 98 en el 98 se firmó el decreto. Diez años, ¿sí? eh, Hace 20 años, 22 años. Lo cual significa que hoy los brujos los este, pues, confirma la Secretaría de Educación. ¿no? Eh, y Yo ahora pienso en la palabra brujos y la verdad me fascina. Porque los brujos son los que crean así... Realidades nuevas, ¿no? Y tienen esos poderes para crear. Yo digo, qué fantástico, si eso es así, eso somos, sí. O, hoy estoy, ojalá me lo dijeran hoy, me sentiría orgullosísima de la palabra. En aquella época estaba aterrada, ¿no? Eh, ahora, todo el mundo tiene. Bueno, cuando llegué a México, de coaching no se hablaba. A mí me trajo una empresa, vine con, con Jim Selman, me trajo una empresa. Eh, contratada desde Estados Unidos y, y empezamos a trabajar acá y, y esto empezó a crecer y hoy es lo que es, ¿no? Con otro tipo, no, te, no tuvo las resistencias de Argentina, yo creo que eso también es cultura de país, es algo que, que marca los contextos desde los cuales se viene. Eh, a mí me parece que la Argentina, a la gente que trae ideas nuevas, eh, a la gente que quiere innovar, primero hay que tratar de golpearla y destruirla, eh, buscando que nada cambie. Y sobre todo, que fundamentalmente se, se admira a la gente que logra muchísimo éxito, sobre todo de orden económico, creo que por ahí se evalúa muchísimo, eh, mucho éxito económico, no importa cómo. Porque si no, tanta corrupción tendría que ser castigada, no premiada. Tendría que mirársela con ojos críticos y no se la mire críticamente. En México el, el, es diferente, en México... A mí me parece, y por eso creí que acá había una gran oportunidad, y la veo, la sigo viendo y veo los cambios también. Eh, aquí hay más que, más que pertenecer a una clase social, se pertenece a una casta. Y las características de la casta es que como nunca vas a subir, tú crees y confías a los que pertenecen en tu misma casta. Y no miras a los que están en otra posición con admiración porque es un lugar al cual llegar. Miras con envidia porque crees que ahí nunca vas a poder estar. Entonces la construcción social parte de ahí. Y creo que nosotros con nuestro mensaje de tú puedes ser lo que quieras ser y llegar a donde quieras llegar es maravilloso. Yo he visto un gran cambio en las mujeres en México. Cuando yo llegué a verlas con el mandil y saber de muchas mujeres que compraban el listamal para hacer las tortillas en su casa todas las mañanas, levantándose a las seis de la mañana, hoy casi no existe. Creo que existe en el campo, creo que existe en la gente grande, pero las otras mujeres vamos a, al súper y traemos las tortillas en bolsita. O las tortillas que hizo la señora que están está en eh, haciendo más está Cuando llegué en el directorio de la empresa, en la mesa de liderazgo de la empresa, era la única mujer. Después fuimos dos, una americana y yo. Eh, y hoy, la verdad, está lleno de mujeres. Lleno. O sea, ¿cómo no voy a ver la evolución? Claro que la veo. También veo las que no han querido cambiar. Pero siempre hay que preguntarse qué quiere conservar. Qué, ¿Qué parte de su poder está conservando al no cambiar? ¿Qué parte de su poder está conservando no cambiar? Al no cambiar. Uh -huh. Porque algo está preservando al no querer cambiar. Y le preguntaras a Adriana qué parte de su poder está preservando para no cambiar, ¿qué contestarías, Adriana, si te llega la pregunta? Porque esta es mi parte loca de, de, de hacer cruces y de aprovechar las cosas, porque me parece que todo sirve y le sirve a que esté escuchando. ¿Qué ¿Es parte de mi poder? No, eh, yo creo que... Obviamente, con toda la trayectoria que tiene Elena, me, me quedaba una, una, una pregunta para hacerle, y no, no he dado lo que me preguntaste, ya voy ahí. Este, ¿Qué que sí es lo que ella hablaba, hablabas Elena de evolución, ¿no? En toda esta trayectoria que tenés, ¿qué es lo mejor que has visto que ha evolucionado, ¿no? Primero vas a contestar la pregunta? Primero voy a hablar, <risa> no si te te vos no sabés con quién está acá en esta sala. Un lujo. Aprovechalo que es un lujo. <risa> Qué parte de mi poder, no, yo creo que pasa por un tema de, en mi caso, pasa, puede pasar por un tema de este de bueno, de cierto grado de incertidumbre a lo que viene, ¿no? De que el tema de eso de la seguridad de lo que estás acostumbrado a vivir. ¿Tá? y de repente este eh, esa incertidumbre que te genera el, el, el qué es lo que hay más allá ¿no? Claro. creo que ¿puedo hacerte otra pregunta? Gracias sí, esa... dos. dos aprovecha aprovecha por favor escuché que es agarrarte para no confrontar la incertidumbre, para sentirte segura. ¿Y en qué te basas para creerte segura? Sí, bueno, eso justamente es lo que me cuestiono todo el tiempo. ¿Qué es lo que me da seguridad? Si todo lo que de repente quiero es poder este, evolucionar y cambiar, ¿no? Entonces. Si te la contestaras, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que me da seguridad? Sí. ¿Qué es lo que me da seguridad? En realidad, creo que no, que nada me da seguridad. Eh, simplemente es el hecho de eh, la costumbre de hacer y estar en un mismo lugar. Pero esa seguridad puede no estar en algún momento también. Eso que yo de repente veo como seguro puede no estar en cualquier momento. Ok, este... me gustaría que, que tomemos eso y ahora te voy a dejar de costado y te agradezco errores lo que has contestado, pero me gustaría mostrar algo a partir de ahí, que, que no es para ti, y es para todos. Sí, sí, ya están escuchando. Eh, es interesante cómo ponemos la seguridad afuera, en el lugar o en lo que sea, o en lo que hago, no podemos poner la seguridad en nuestra propia identidad, en la autoconfianza, por ejemplo, en el saber que, y hasta acá siempre pude, ¿por qué no voy a podar? A ver, si hasta acá siempre pude, ¿por qué no voy a poder? Sí, hasta acá pude. Pude enfrentar lo desconocido, pude aprender. ¿Por qué no voy a poder seguir confrontando y aprendiendo? A veces la primera es aceptar que pude. Este... <risa> Bueno, y aceptar lo que me ayudó a llegar hasta acá y lo que vos dijiste recién. Lo que quiero hay, conservar y lo que necesito cambiar. Hay una, hay una evidencia de que has podido. Estás acá. Sí. Testigo, nada te mató, nada te dejó aparentemente hoy o imposibilitado. Eh, y si no lograste exactamente lo que querías... Estoy segura que vas a tener una historia para contarme de lo que aprendiste. Y sí. Entonces. El tema a veces viene con lo que queremos para adelante. ¿Qué cosas diferentes queremos o necesitamos para adelante? Mira, yo creo que hay una cosa que es elegir lo que queremos. Y creo que la vida nos da la oportunidad. Y que muy poca gente sabe qué. quiere. Porque va adaptando el qué quiere a lo que se le va presentando y no se da cuenta que lo que se le va presentando está leído desde su manera de leer el mundo, por lo cual crea la tendencia que crea. ¿No? Como él, cuando yo hablaba de, de las burbujas de los espacios eh, reveladores de Heidegger cuando tú sales a crear un nuevo espacio tienes que saber que vas a ser desleal a los anteriores y que la lealtad es la manera más primaria de amor porque yo puedo amar sin ser leal Si yo estoy dispuesta a hacer algo nuevo, creo que el coaching lo es, hay que estar dispuesto a romper las reglas y generar reglas nuevas y generar conversaciones nuevas. Yo creo que hoy también no podemos seguir con la misma conversación sobre el coaching, ni podemos seguir con la base ontológica de un libro que en el índice lo único que hace es describir distinciones. Yo creo que si uno no puede entender la ontología como un como una fenomenología, como algo que se vive desde, y que crea cosas afuera, crea mundos, crea seres, crea identidades y crea realidades, nos equivocamos, porque estamos hablando de ontología desde un lugar cartesiano. Esa para mí es la clave, un poco de. Bueno, lo hablábamos hoy. Hoy es un día muy especial. Digo, ya podemos empezar a hablar un poco más oficialmente. Son las cinco. A quienes ya están conectados, bienvenidos este, en este cuarto encuentro del webinar de Juntos Somos Más. Empezamos una la pre-conversación, Coincide con el día del coaching ontológico. Y que de alguna forma es un día para reflexionar sobre. Yo puse como un par de títulos, bienestar por un lado y presente y futuro del coaching. Me parece que esto, dado que este es un grupo más de coaches, ¿no? porque no es un buen abierto al público, está bueno al punto a que estás llegando porque es algo que es recurrente en la, en la postura que, que, que por lo menos mi observador me permite ver, y es que hay un cambio, que hay una necesidad de reposicionar esto que aprendimos y que nos permitió esta profundidad respecto a a, a la herramienta de la ontología en, en el coaching, como lo llamo yo. ¿No? Y vos lo estás poniendo en palabras. ¿Cuáles serían las cosas que deberían correrse? Yo no correría. Mejorar. Yo correría maneras de interpretar. Y uh -huh. correría... Preguntar cómo sería mirar desde un lugar en donde el otro es posibilidad. ¿Qué eh, me mostraría hoy esta pandemia si yo la miro desde el lugar de la posibilidad? Eh, me parece que, que hoy tenemos que dejar de hablar también de competencias, que son necesarias, pero las competencias per pertenecen al hacer yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho menos en el hacer y hacer mucho más en el ser, en el observador. Y para trabajar en eso, lo que necesitamos es desarrollar sensibilidades. Eh, y eso tiene que ver con, con nosotros, ¿no? Con nosotros como seres como humanos. Ese es el gran cambio que yo creo que tiene. Bueno, hay un montón de gente, Gerardo. ¿Por qué no haces hablar a los demás? Bueno, ya van llegando, ya van llegando. Lo que pasa es que recién son las 5, nosotros empezamos a conversar a las 4 y pico y yo tardé un montón en poder resolver la parte técnica para, para estar seguro que se iba a compartir, porque el gran objetivo es ese. Primero, compartir las conversaciones. El otro objetivo es vernos las caras, porque estamos todo, todo el tiempo con el WhatsApp. Yo creo que si tienen cámara, pónganla, porque para eso váyanse afuera al Facebook. Acá es para verse las caras, para contactar, no sabemos cuánto más nos vamos a ver las caras y cuánto más vamos a estar tapados o, o, o vamos a estar obturados o vamos a estar jugando a los no sé qué. Entonces, esta es una oportunidad para estar juntos, para vernos las caras, para conversar. Y otra de las cosas que diferencia esto es, eh, más allá de que, de, que, de que tenemos así el gusto de tener a y de tener un montón de personas que por ahí van a venir, todos para mí son coaches con la posibilidad de opinar, porque si hoy en día no aceptamos que todos podemos hacer esa opinión, así que la invitación es esa. El que quiere sumarse, el que quiere dar su opinión, el que quiere apoyar esta, esta, esta parte de la conversación, simplemente lo dice. Lo bueno de esto es que acá no hay preguntas, no hay respuestas correctas, hay simplemente formas de observar, ¿no? Dijiste vos de acuerdo a cómo observen, es como viven la realidad. Así que me encantaría, como dice Elena, quien quiere aportar, tomar la palabra, quien ha estado más o menos y lo que viene, este hacerlo. Gerardo, yo, eh, a mí me gustaría, para de repente, eh, darles como que la, la, el puntapié este, a los que llegaron después, eh, porque me quedé con una pregunta de que hablábamos con Elena, es cómo hacemos eh, que este sea un juego inclusivo. Entonces, de ahí de repente, si a cada uno le gustaría dejar su opinión, estaría, estaría genial. Exactamente es eso. Lo que ha tenido esta comunidad es que es inclusiva, no excluye y abarca todas las líneas, todas, desde hace 13 años o no sé cuántos años, abierto a todo. Así que adelante, ¿quién quiere...? ¿Tienes que dar algún Bueno, soy, soy María Jacinto de California. Eh, tengo, pues, soy una bebé, me considero comparado con Elena y con Gerardo, que ya con años de experiencia. Pero creo que algo importante y que me gusta, Gerardo, que estás creando es eso: abrir esa unión de que no importa de, de qué escuela estás, no importa si estás en otro lado del mundo. Porque desde mi práctica, la verdad, para ser una coach nueva, me acuerdo que no voy a decir el nombre, pero le hablo a una persona para crear invitarlo, ¿no? Y crear como una alianza de algo que se pudiese crear. Y su respuesta en ese momento fue como, pero ¿de qué me estás hablando? Si tú al final, eh, yo estoy haciendo lo mismo que tú, como viéndome como una competencia más allá de crear una unidad, ¿no? Y se me quedó muy marcada esa conversación con, con esa personita, la cual honro su, su manera de ver las cosas en, en ese momento. Sin embargo, creo que en este momento, y yo creo que en cualquier momento de la vida, que no es necesario estar en una crisis para poder crear esa unidad y esa alianza, ¿no? Personalmente estoy creando videos en Facebook, que lo he denominado aquí de herramientas emocionales, donde estoy invitando a, a todos los compañeros coaches que conozco y que vengan a, a dar sus herramientas, a, a dar esa fe, esa parte de esperanza, esa palabra, esa práctica que cada uno sabe, eh, lejos de, de decir, ay, me va a quitar un cliente o, o cómo voy a promocionarlo a él. Porque les digo, es, una, es jugar un juego, ganar, ganar, donde se pueda promocionar, ¿no? Lo que tú haces, darte a conocer, yo pongo ahí sus nombres, eh, contéstale a la gente, da tus datos, que ellos puedan contactarte a, a ti también, porque al final del día el sol brilla para todo el mundo. Y si mm. nos podemos apoyar mutuamente, ¿por qué no? Hace un rato, y se lo voy a compartir a Gerardo por ahí, y él se lo puede compartir a todos ustedes, eh, una persona, incluso me encantó este objetivo que este coach tiene, porque él compartía en una página de Facebook que yo tengo para coaches, Hizo un link donde ahí está haciendo él que todos los coaches o terapeutas o gente que tenga una herramienta que sumar y que dar en este momento gratuitamente al público en general, bienvenido. Entonces, hizo toda una página web donde tú pones tus datos, pones tus fotos, pones donde la gente puede contactarte. Y se me hace un, un, un, algo increíble, ¿no? Que está rompiendo ese espacio. Él está pagando por tener, tú sabes, pagar una página web, pagar los recursos técnicos. Estoy segura que después de esto él va a crear algo distinto, pero ahorita es una oportunidad precisamente para crear lazos de unión, ¿no? Entonces, es un momento de usar la creatividad, es un momento de conectar, es un momento de ver qué otras posibilidades hay en el mundo. La rueda ya se inventó, pero ¿qué de esa rueda no estamos utilizando nosotros, ¿no? Y que no solamente se queda en nosotros, sino precisamente que puede apoyar a la humanidad, porque yo creo que eso es el propósito de cada uno de nosotros como coaches, ¿no? Este sí, lo, que fue la base, este, lo que fue la base justamente este, fue María la, de la comunidad, fue abrir ese juego donde los coaches se registraban, el público se registraba y estaban a disposición del público y bueno, están este, los que se han registrado en esa posibilidad de contactarnos, de, de trabajar en comunidad. Eso que en su momento era algo diferente, hoy ya está multiplicado por 100 porque hay muchas cosas que hemos hecho que se han tomado como que se han ido adaptando, incluyendo y, y, y haciendo, y para bien, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, la contribución es que la gente tome lo mejor que uno puede hacer. Quiero saludar a Rafael, que lo había este, convocado y que se había ofrecido para estar, a Rafael Calvé, que se había ofrecido para estar, no sé si está escuchando, porque, porque ahora no está con cámara, y como decíamos, él llegó después, que yo dije... Aquí estoy. Yo dije, esta, este encuentro es para vernos las caras. Hola, Rafael. Justamente, vernos las caras hola, y hola. No escribirnos por WhatsApp, y poder hacerlo. Voy a, voy a, voy a poner el, el link en el... Perdón, ¿eh, ¿Gerardo? Sí, me había, me había ocultado que estoy fumando, pero nada más. Gracias a Rafael, que seguro que tiene un montón de cosas hermosas. Y a todos los que están ahí, que seguro van a seguir compartiendo cosas interesantísimas. Y me voy porque yo tengo que, que trabajar ahora en un seminario. Así que les dejo un beso grande a todos. Gracias, Elena, por venir. Está grabado tu primera parte. No sé si se convirtió, pero <coughs> gracias por estar otra vez porque me encantó. Vamos a ir reciclando todo lo que lo que hubo y van a seguir subiendo personas. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego. Yo acabo de entrar porque porque en mi, en, mi, en mi agenda estaba a las 3 de la tarde de México. A lo mejor ibais a un rato. Bueno, empezó, este, estábamos organizando un poco la cosa, cayó Elena como 45 minutos antes, y bueno, nos pusimos a conversar, a grabar, y, okay. y por supuesto, todo espacio ese, está buenísimo, se empezó, pude lograr conectar con Facebook, se empezó a agregar la gente de Facebook, ahora voy a compartir el enlace de, de Zoom, la gente irá llegando, el tema es, es que esto queda grabado y es una conversación abierta justamente para eso. Y cuando dijimos este, de qué vamos a hablar y qué vamos a hacer, una de las cosas que puse yo fue bienestar. Porque habíamos dicho que tu eje es el bienestar, y entonces la pregunta que nos hacíamos a tres semanas de la cuarentena, donde, donde de alguna forma han pasado muchas cosas para todos, donde han pasado este, sorpresas, miedos, emociones, este, dolores, pérdidas, ganancias, de todo, cómo estamos hoy, respecto a cuando empezamos hace cuatro semanas atrás, y, ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Y bueno, desde alguien que se especializa en el bienestar, se me ocurrió, Rafael, que podías hacer algún aporte en ese sentido. Y así vamos a ir sumando la opinión de todos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Estaba escuchando a, a María, muy interesante, y ahí entré, cuando estabas hablando. Y por supuesto que son, son tiempos... Fíjate, yo creo que estamos viviendo simultáneamente en tres planos ahora. ¿no? El plano de la supervivencia, el plano del vivir y el plano del convivir. Y en los tres podemos estar de forma más funcional o más disfuncional. ¿no? Eh, cuando los seres humanos están en supervivencia, como es este momento, se trata de, de, de primero sobrevivir a esta pandemia. En, en el plano funcional, por supuesto, se, se hace pues, siguiendo las, las reglas básicas y de, de protección y de autoprotección que están fijando las autoridades. Pero en el plano disfuncional, pues, pues eso, se hacen compras de pánico, etc. ¿no? Yo, yo me acuerdo de algún evento en España masivo que generó por su fuego una estampida y la gente salió eh, pisoteándose y hubo muertos en las, en, las, en las puertas de salida y tal, ¿no? A nadie en su sano juicio dice, yo para salvar mi vida piso a un niño de nueve años o a una niña de 14. Pero en, pero en plan masivo y estampida hacemos esas cosas a veces. ¿no? Por lo tanto, eh, cuidado, ¿no? porque en ese, en ese nivel. ¿no? En el plano del vivir también podemos estar en, en, en una zona más funcional, donde entonces yo me cuido y estoy dedicando estos días a, pues, a leer, a, a reflexionar, a hacer gimnasia, a hacer cosas que son buenas para mí. ¿no? Y en el plano disfuncional pues puedo estar víctima, resentido, quejándome, etcétera, etcétera, como, como bueno, ¿qué voy a explicaros? No? Pero el plano más importante de la felicidad y del bien vivir es el plano del convivir, de generar vínculos, ¿no? Y entonces en ese momento, en ese plano, funcionalmente hablando, escuchaba a, a María Jacinto, ¿no? ¿Es así, María? ¿Eh? Sí. Y, sí, sí. y claro que son tiempos y momentos para decir, bueno, ¿cómo, cómo somos capaces de vincularnos entre nosotros y sobre todo para hacer qué a terceros, ¿no? Eh, yo creo que en estos momentos, en el entorno estricto de la profesión, se nota mucho quién, quién piensa en la profesión como negocio y quién piensa en la profesión como servicio, ¿no? Eh, y en el plano disfuncional del, del convivir, pues es eso, ¿no? Generar o tirar de los vínculos, pero para mi beneficio, para, para aprovecharme, para tirar, para de quién me puedo aprovechar, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo creo que hoy estamos viendo, siempre en estos tipos de eventos sale lo mejor y lo peor de las personas, estamos viendo millones de héroes anónimos que están dando sus vidas, literalmente, ¿no? En España el... el, el 24% de los, de los infectados son personal sanitario. ¿no? Eh, entonces, pues hay muchas personas que a lo mejor no van a hablar del bien vivir, no saben hablar, del, no saben explicarlo, y, y sin embargo están haciendo auténticos milagros y lecciones de vida y todo eso. ¿no? Y yo creo que lo que hablábamos tú y yo el otro día, Gerardo, precisamente, es eso, que en cualquiera de estos tres planos, Intentemos mantenernos en el plano funcional, pero lo importante es cómo manejamos el desgaste. O sea, no, no, no un fin de semana, no tres días, sino cuando ya es un mes, eh, etcétera, etcétera. Y, y, a, y a lo mejor hay gente que empieza a desesperarse, a, entrar de, a pasar de la soledad a la desolación. A, a, de la, la, siempre digo que la paciencia se gasta, que no es lo mismo la aceptación que la paciencia. ¿no? Aceptar las, la realidad no desgasta y me permite, al no desgastarme, concentrarme con otras, con otras tareas más funcionales. ¿no? Pero la paciencia es desgastante y entonces me voy levantando, no me levanto igual el día 2 que el día 24, que el día 40. ¿no? Eh, y por lo tanto no, no es cuestión de tenerle paciencia, a esta, es cuestión de aceptar más que nunca que somos seres vulnerables, que no somos omnipotentes, que, que en la vida hay tres tipos de eventos, los que dependen de mí, los que dependen de los demás y los que dependen de la naturaleza y que hoy me puedo hacer cargo al 100%, eso sí, de lo que depende de mí ¿sí? tanto en el plano de la supervivencia como de la vivencia, como de la convivencia y eso es, yo creo que es lo importante y, y, y como digo, no hay son momentos en los que hay muy pocos términos medios, ¿no? Se ve lo mejor y se ve lo peor, se ve dentro incluso de la profesión y por supuesto fuera ¿no? en los seres humanos, entonces pues yo creo que en estos momentos hay mucha gente dando pues, lo que sabe dar de forma pro bono, de forma gratuita, de forma para gente que lo pueda estar necesitando, dando sus teléfonos, es decir, bueno, pues haciendo lo que está en nuestra mano hacer, ¿no? Y, y a lo mejor otros no, no lo sé, eso no, ni, ni lo sé ni me preocupa, ¿no? Pero lo importante sí es, es mantenerse en, ese, en, ese, en esa triple dimensión, que en estos momentos son simultáneas, estamos viendo en, en las tres, ¿no? porque normalmente el nivel sociocultural, económico y emocional de esta, de esta colectividad que formamos los coaches, pues no está en modo supervivencia. Digamos que tenemos, o sea, somos en general de la parte privilegiada de la humanidad, ¿no? Es decir, que en modo supervivencia están pues, los niños en, en, en África, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora sí, ahora estamos confrontados a eso. Y que el modo de supervivencia no nos haga perder lo que sí podemos hacer en, en el vivir, en el bien vivir para nosotros y en, el, y en, y en la convivencia. ¿no? Y bueno, pues hacíamos una reflexión, Gerardo, no sé, no me quiero extender porque hay más gente con muchas cosas importantes que decir, pero sobre todo a eso, a que la situación se mantenga así desde la aceptación y no nos desgaste y podamos seguir también regalando una sonrisa, y, y regalando un abrazo, y regalando un hombro sobre el cual otros puedan llorar, puedan apoyarse, puedan sentir, digamos, un valor. Porque son muchos otros los que sí se van a desgastar, los que sí se están desgastando. Y quizá a nosotros nos toca, en estos momentos, ser congruentes con lo mucho que declaramos de la cabeza, pero mantenerlo a nivel emocional. Y, y en este momento, digo, ponernos mucho al servicio. De tanta, tanta, tanta, tanta gente que nos necesita. No solo ahora, sino cuando los cuerpos ya sanen, va a haber que sanar muchas armas y muchos cuerpos y muchos espíritus y muchos corazones porque va a haber mucha gente que hoy está tan, tan en el sobrevivir y sobre todo de otros, en el servicio de otros, que no se está ocupando de sí mismo y después van a llegar los, los postraumáticos, ¿no? Es decir, que el otro día escuchaba a una doctora española decir cuando termine esto muchos vamos a necesitar psicólogos porque, porque ahora no estamos en, ni siquiera planteándonoslo, pero sí se está produciendo un gran desgaste. Así que tenemos que estar preparados incluso para cuando esto termine ¿no? a nivel emocional. No sé se si me ocurría eso. Gracias, Rafa. Esto esto es parte también de lo que veníamos conversando al principio, antes de, de que empezara esta reunión, que mucho quedó grabado, después voy a ver cómo lo comparto con, con Elena, ¿no? esta cuestión de, de, bueno, varios temas, pero de qué es lo que vamos a estar siendo, quiénes vamos a estar siendo, y yo siempre tengo esta, este, esta esta, preocupación de qué es lo que ahora debemos estar haciendo y siendo como coaches juntos para trabajar. Y como puse en el saludo, hay todos los coches están haciendo cosas con proyectos grandes, medianos y, y, y chicos, y con, con una cantidad, una. Yo creo que nadie, los coches no han laburado tanto como en estos tres semanas, no sé si me equivoco, pero es una. es, es mi forma de verlo. Cosa que, que me encanta. Y todo, como decís vos, la mayoría es pro bono. Pero también hay que pensar en nuestra sustentabilidad. O sea que ese es uno de los temas que hay. Ahora, cuando alguien me pregunta qué tipo de plan de acción adicional lo que estamos queriendo hacer, que es estas conversaciones donde nos podemos ver la cara, donde podemos cambiar ideas, donde podemos generar ideas, acciones, donde tenemos una página donde queremos comunicar los eventos, un grupo donde estamos difundiendo, una lista de coches que se registran, que pueden ser ofertas para la gente que lo necesita, una página de información sobre, bueno, todas estas cosas que se están haciendo, este, ¿qué más podemos hacer? Y esa era la pregunta que estábamos este, conversando, ¿no? ¿Cuál sería nuestro rol más fuerte que todavía no hemos hecho? que nos permita a veces el día del coach, para los que llegaron tarde, saludo a todos los coaches, entonces como tal, la reflexión es, ¿de a quién más? Porque vamos a hablar también de lo que era el coach hasta ahora, y lo que el coach debe ser para adelante. ¿Qué se les ocurre en ese sentido? Algo diferente. Por más loco que sea, ¿no? O por más diferente que sea, ¿no? loco no, pero por más. Fuera de la caja. Este, bienvenido Fernando, eh, Celis, este, gracias por estar, eh, Aris desde México, ¿no? También puedes hacer tu opinión. Todos, todo, todo esta, esta es la diferencia de esta reunión. Todos pueden opinar, levantan la mano y opinan. Rosa Elba, que está haciendo un programa genial con el tema de, los, de la parte de, de, de, de los círculos y de la, del tema de, de, de abrir el juego de los coaches. Este, hay como experiencias Células que se están haciendo tan buenas. ¿Eh? Células en el coaching colectivo coaching colectivo, exactamente, que empezó cuando en la primera reunión lo, lo anunciaste y a la semana ya estaba funcionando y veo que se mueve, y yo me tuve que abrir porque evidentemente me, me, me, me, me, me, me, me complicaba, pero lo que me, me encanta es qué cosas más se pueden agregar al tema de, eh, de lo que en este momento hay que hacer, más que lo que va a venir en el futuro, y etcétera Esa sería un poco la pregunta clave, si les parece. El que quiere, ah, se empieza a hablar. Pone el micrófono y habla. Fernando, si quieres hablar, hablas. Yo también quiero hablar. Rosa, si quieres hablar, hablas. Adelante. Sí. Eh, bueno, quiero compartirles un poco esto que estamos haciendo y lo que yo creo que, que viene. Y yo le llamo el nuevo nivel del coaching porque más allá de un coaching uno a uno o de un coaching eh, de equipos, hace 10 años lo empecé a hacer y lo mostraba y lo mostraba, pero como que no hacía mucho sentido porque no habíamos tenido un quiebre colectivo de esta naturaleza. Yo le llamo más un quebranto porque es como un quiebre un quiebra abrupto que además nos ocurrió a todos. Y, y la conciencia colectiva que nos está generando es muy poderosa y el aprendizaje porque ya no lo tenemos en el discurso, sino lo tenemos en la piel. O sea, ya es una distinción de verdad porque ya me doy cuenta que tú y yo somos lo mismo y que si te hago daño, me hago daño. Y esta conciencia de, de la colaboración eh, nos está despertando una, una conciencia distinta. Entonces yo creo que mucho de lo que viene, porque además la, la forma como tenemos los paradigmas de la economía va a cambiar. O sea, ya no vamos a volver nunca a ser los, los que éramos. Y mucho de nuestro trabajo en este momento, yo creo que pudiera venir en generar comunidades, en generar comunidades colaborativas para todo, para generar... Comida, para generar ropa, para generar empleos, para generar educación. que es lo que está surgiéndose naturalmente? Nosotros estamos ahora en una comunidad. Miren cómo nos interesa estar aquí porque pertenecemos. O sea, lo que nos da el grupo son las habilidades que estamos necesitando para el futuro. Entonces, estas habilidades de estar juntos, de, de, de bajar el ego para que seamos nosotros más que yo, el, el, el poder escucharnos... La actitud de ayuda y de cuidado genuino. Mirarnos. es van a pasar? Entonces, nuestra tarea ha sido formarnos por tantos años, yo creo, para facilitar esto que viene. Que, que para mí es generar comunidades en todos los aspectos. Y de ahí, comunidades hasta para comer, para cuidar, para vestir, para todo en la vida. Vamos a necesitar ser comunidades. Una de las cosas que, que yo creo que lo comenté acá y que lo veníamos pensando y que para eso lo había en su momento se queda con Coco de la pasada de la comunidad a la cooperación, con la cooperación en la base de acá, ¿no? Y como tal cooperación me salía de las cooperativas de coaches para generar un avanzar en el, en el nivel de los distintos coaches que pueden más o menos, y, y todavía no encontré la fórmula, pero es lo que sigue. Y lo que vos decís, estamos buscando que las comunidades se creen de hace 13 años, tenía que venir un virus para que la gente pudiera reaccionar y en el medio había como una especie de, sigo jugando solo, y todavía hay mucha gente que sigue jugando solo. Pero bueno, esa es la... Este, pero pero sustoja, se incorporará en su sí que... momento. <risa> ¿Eh? Podemos tener paciencia, porque pues, al final del día vamos a estar todos. Yo creo que sí, el tema es que, que, que por eso me quiero focalizar en el presente, porque que lo que puede pasar adelante va a tener un dolor, un costo doloroso, de muchas cosas que pueden venir y ahí nos tendremos que parar. Mientras tanto eso llega, ojalá que no, este, bueno, ¿qué hacemos o qué podemos hacer hoy como plan de acción? Que era un poco lo que planteaba Laura en la inquietud del grupo y, y bueno, Cualquiera que se le ocurra alguna opinión de lo que estamos hablando, bienvenido. Yo pido okay. palabrita un poquito eh, de alguna de las... Hice como una pequeña lista de actividades o cosas que... Unas que estoy uh, implementando y otras que podría apoyarnos a nosotros como, como coaches a co-crear. ¿okay? Estoy a, actuando de manera individual, pero al mismo tiempo es como que se me viene esta parte de... Creo que este es el momento de dar completamente mucho material gratuito, ¿no? Eh, particularmente estoy creando un congreso virtual que es gratuito durante sus días de transmisión, que ya inicia el 13 de abril, que es enfocado para coaches, y al mismo tiempo pues tiene un costo también para la gente que quiera comprarlo. Es un ejemplo de algo que estoy creando. Pero al mismo tiempo que se está dando gratuito, creo que este es el momento más grande para todo el mundo precisamente de darlo gratuito. ¿Qué, ¿Qué ganamos con dar algo gratuito? Pues uno, la satisfacción dos. De darte a conocer, ¿no? Hay muchos de nosotros que a lo mejor ya estás certificado, tienes tu papelito ahí, más no estás generando clientes, no estás creando ese propósito ni poniéndolo a la mesa con la gente. Entonces, es momento a muchos que nos da pena a lo mejor hacer videos virtuales. La gente se conecta mucho con los videos, se conecta mucho con ver a la persona, con que le traigas una información más allá de la de lo teórico de o de lo... O de lo ...que pueda ser informativo, quieren conectarse con tu historia de vida, o sea, cómo lo hiciste tú, cómo lo creaste tú, cómo estás tú, siendo el ser humano que eres, o la persona que eres, o el empresario que eres, para traerme esta información, ¿no? Siendo un punto de inspiración nosotros para la gente. No es que le vamos a resolver la vida, pero creo que muchos nos inspiramos al escuchar la historia de, de alguna otra persona. Y de ahí, obviamente, también me viene esto de co-crear juntos, ¿no? Este es un momento de co-creación precisamente en pro de ese futuro. Si bien en este presente es enfocarte en esos contenidos que se pueden crear, porque esa pandemia va a pasar, como todas las crisis, en ese momento todo es un caos, ¿no? Claro. O al principio fue un caos, estamos llegando al espacio de aceptación, esto es lo que está sucediendo. Sin embargo, después del caos que viene, pues, la reestructuración, el rediseño, el renacer. Entonces, en ese proceso, precisamente, ¿qué podemos co-crear juntos? Para cuando estos estén en otro nivel o en otro espacio, obviamente, se, estén, se tenga ese material listo. No es en el futuro cuando vas a empezar a crear, sino es un momento de aprovechar estos tiempos y esta oportunidad, ¿no? Muchos empresarios dicen eso, o sea, en momentos de crisis es momento de oportunidades. Y de oportunidades, no precisamente de sabotear y agarrarte del otro, ¿no? Porque es muy triste ver, por ejemplo, en México, que hay muchísima gente que está abusando, ¿no? De los precios, de los altos costos, o sea, aunque obviamente comparado el dólar con el peso subió muchísimo. Pero es increíble que una gente tenga que, que estar pagando y un sueldo mínimo ponerlo en una bolsa de frijoles que ahora ya te cuesta 50, 60 pesos, ¿no? O, o unos huevos, la, la comida básica, pues. ¿Verdad? Entonces creo que no, no es momento de abusar de los demás, sino de al contrario, de estar co-creando y de estar apoyando al otro. Y el otro es hacer referentes, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy coach, pero yo trabajo en lo emocional particularmente, pero de repente hay alguien de aquí que trabaja el coach, el coaching financiero. Entonces, ¿cómo podemos compartir esta información? De repente yo no conozco nada de, de esta otra técnica, pero tú sí, entonces yo, te, yo soy un referente para ti, tú eres un referente para mí como a crear una agenda de, de los servicios que cada uno tiene, la especialidad o el nicho que cada uno tiene, de tal manera que tú puedas referir a esa persona o a tu cliente en un futuro con, con otro colega, ¿no? Algo que se llama ética profesional, que todos conocemos. O sea, no voy a tratar yo a alguien con el que sé que no tengo las herramientas, pero sí se lo puedo dar a Adri o a Fernando o a Roberto. Me explico, creo que ese es el momento también de, de poder aprovechar eso. Vos sabés que esa fue la idea en la que empezamos a conversar de la primera reunión y por eso hicimos una ficha en la que poníamos en qué sector sos fuerte, en qué sector es tu fortaleza. Acá tenemos a alguien que le voy a pasar la palabra para que hable algo de lo que solo Solo un apunte al hilo de lo que estaban diciendo María y Rosa Elba. Creo que algo que puede ayudar, por supuesto primero al bienestar momentáneo ¿no? pero también hacia, un, hacia sostener este presente de manera más funcional y productiva y hacia proyectarnos hacia un futuro es tener claro también una distinción, quizás en este momento todos estamos perdiendo negocio porque bueno, pues se han cerrado todo lo que vivimos de la empresa, o de la empresa desde luego yo en este momento tengo parada la actividad con excepción de algunas sesiones de coaching por online, pero no estamos pidiendo clientes ¿ya? y quizás eh, en esta actividad tanto colectiva como, como pro bono, los estemos ganando a medio plazo ¿no? por lo tanto no, no es lo mismo y eso en, en los cursos de ventas es importante esa distinción, porque un negocio es momentáneo, pero un cliente puede ser para toda la vida ¿no? y como de esto saldremos como decimos todos ¿no? y, y, y decía las necesidades tanto en nivel de empresa como personal van a van a mantenerse y nuestra función, yo, yo fíjate, y cortito, pero creo que en un futuro tan incierto como, como el futuro que se nos avecina, al menos hay cuatro profesiones o cuatro ámbitos profesionales que se van a desarrollar, que son el ámbito tecnológico, por supuesto, el ámbito ecológico, el ámbito sanitario que estamos aprendiendo y desde luego el ámbito humanístico y el desarrollo personal. Y... y lo que es seguro es que vamos a seguir siendo muy, muy necesarios. Aparezca el mundo que aparezca, por más que ahora no estemos siendo capaces de definirlo. Entonces, creo que, que formar, digo, comunidades y fluir. Y será necesario a lo mejor también estar atentos a quién es el compañero que, que peor lo esté pasando, para a lo mejor integrarlo en alguno de los proyectos de los que quizá lo estén pasando menos peor. No, eso quería comentar. Gracias. Es que claro, claro. la palabra a Roberto, pero quería hacer un comentario de lo que vos dijiste, semi corto. Cuando hablamos de juntos, yo le buscaba el sentido de esto de juntos, ¿no? Y anotaba algunas cosas que no las terminé. Juntos es para vernos la cara, juntos para mirarnos a los ojos, juntos para aprender a vivir y para aceptar al otro, juntos para profundizar las relaciones, juntos para para conectar con otro y con el alma de cada uno, juntos para manejar los estados de ánimo, para abrir posibilidades fundamentalmente, y juntos para trabajar y crear algo y generar recursos. Y, y la otra parte es que justo había hecho una lista de las supuestas cosas que van a pasar en el futuro, cuáles son las cosas a las que hay que estar atentos. En todas estas listas los coaches podemos intervenir y en todas estas listas los que provienen de la formación que tienen pueden aportar. Uno es el teletrabajo que es la obviedad, ¿No? es la obviedad del desarrollo del teletrabajo. La digitalización, que también es otra obviedad que se va a acentuar. La otra es el desarrollo de la robótica, la ciberseguridad, el blockchain, gente especializada y coaches especializados que pueden ayudar en eso. Este, eh, los programadores, el marketing digital. La otra es soft skills, que, que de alguna forma tienen algo que ver, bueno, pero por lo menos he entrenado y entreno en soft skills y lo que tiene que ver con eh, los temas de, de equipo y, y, y, y cómo trabajar en equipo remoto, que es algo nuevo que va a estar necesario. La otra es el e-health, que ya está funcionando, la salud a distancia, es increíble las cosas que yo estoy viendo acá, incluso en Uruguay el servicio que se está dando para resolver los temas de salud a distancia. La educación, que para mí es uno de los desafíos importantes, que pasa a, a la educación digital y los cambios que necesitan. Hoy hablaban a la mañana de que las escuelas, tal como las conocimos, quedan destruidas a partir de esta, de esta situación, como edificios, ¿no? como, como, como, como estructura. Gran oportunidad, en, entre los puntos que habíamos planteado en el 2017, era educación como uno de los focos sobre los cuales los coaches podíamos dar un paso arriba y juntarnos para trabajar en beneficio de la educación de cada país, porque esto obviamente tiene que ser regional. Este, el relacionamiento, eh, y, y también aparecía como gran oportunidad la psicología del coaching que tiene que ver con la idea de eh, los temas de equipo, eh, los temas de equipo, las emociones y los temas, digamos, que se podían trabajar. Puesto escrito por otro lado, lo cual habla de lo que podemos hacer. Y la, y la responsabilidad social, que tiene que ver con la mayor conciencia social que va a haber, va a exigir que las empresas piensen en esas cosas. Entonces, este, la robotización, que va a reducir la cantidad de personas humanas y que va a, a necesitar personas muy capacitadas que van a ocupar esos puestos solamente que sean necesarios, también tiene que ver con una oportunidad para los coaches. Quería decir esto porque era un poco el contexto en el que se viene. Y lo otro es, cuando vos decís armar equipos, yo proponía, y por eso la planilla, poner equipos por sector, por educación, por financiero, por salud, por algunos que están ahí en la planilla, que ustedes pueden entrar a coachinguruguay.com y cuando se registran es, es ahí donde está, en, eh, en una de las planillas donde, donde se invita a que cada uno diga su especialidad para empezar a armar comunidades más chicas. Y por último, cuando hablaste de financiero, Roberto, adelante, creo que tenemos ahí el ejemplo, que yo veo que es la, la, la gran habilidad en ese punto. A ver, Roberto. Gracias, Gerardo. Eh, en realidad, nosotros vimos una oportunidad de, de pasar a la acción, y estuvimos armándola, y, y por eso creamos este espacio para, y todos lo han mencionado, eh, este nuevo cambio de paradigma es global, y el tema de las micro, pequeñas, medianas, Empresas y corporaciones implican cambios de paradigma a niveles corporativos, a niveles empresariales y a niveles de liderazgo. Y esa es la línea de acción que nosotros hemos emprendido con conversaciones eh, de coaching de negocios, que es, es parecido como al coaching colectivo, pero enfocado eh, en negocios y de coaching ejecutivo. Y eh, también en paralelo estamos eh, eh, terminando una plataforma de educación online para emprendedores que va a tener un componente gratuito abierto por unos meses como una forma de, eh, de sumar y colaborar en este nuevo cambio de paradigma donde las, las pymes y las empresas tienen que reinventarse y repensar la forma en que están haciendo negocios es increíble la velocidad con que muchas empresas han asumido este nuevo contexto para crear una forma de hacer negocios y también es increíble cómo otras empresas están cerrando porque no han logrado eh, tener la flexibilidad mental en este en este nuevo en este nuevo territorio donde donde el mapa el mapa definitivamente obliga a que abramos nuestra mente esas son las dos cosas que, que hemos estado haciendo algunas con apoyo de, de, de algunos de los que están acá, que vamos a, a lanzar próximamente, que va a ser abierto, va a ser gratuito por un medio de tiempo, y las conversaciones eh, de coaching de negocios dirigido a, a, a emprendedores y empresarios. Ahí nos estamos enfocando para sumar, porque me puedes ayudar a entender el tema de la ansiedad, me puedes ayudar a entender el tema de, de, del miedo, sin embargo, nosotros queremos acompañar los cambios de paradigma en los modelos de negocios. Y eso creo que es importante, este nuevo contexto nos obliga a nosotros a revisarnos y fue algo que visualizamos atrás y por eso estamos con esta plataforma que estamos construyendo igual en comunidad. Y, y creo que, que sí, comunidad, cooperación y la línea que nosotros planteamos actuar y enfocado al, al, al área de emprendimiento, y Empresarial. Por ahí es donde estamos sumando eh, y bueno, hago la invitación a los que quieran acompañar este, eh, estas sesiones de, de coaching de negocios que son conversaciones abiertas en Zoom para emprendedores y empresarios y también one to one para algunos emprendedores y empresarios que necesitan acompañamiento de coaching ejecutivo. Es totalmente gratuito. Eso, eso estamos haciendo. Ya lo subimos la, en la comunidad de coaching de Uruguay y, y en otras redes y, y es abierto porque es online, entonces lo que lo estamos promoviendo desde Nicaragua, ya tenemos registro de gente de Perú, de gente de México, de Ecuador, así que emprendedores y empresarios que estén viendo esta transmisión, busquen en la comunidad de coaching de Uruguay, ahí van a encontrar un link, se registran, es gratuito, acompañamiento de coaching, de negocios y coaching ejecutivo. Gracias, buena síntesis y bueno, y siempre está el hecho de que puedas en la parte financiera, que es lo que hablaba creo que este, María o Rafael, poder armar eh, así por sectores algo interesante. Le paso la palabra a Fernando que levantó la, la, la mano, que agradezco que estés, este con el que bueno, estamos haciendo algunas cosas, compartiendo conversaciones, así que yo no tengo que este, liberarte el micrófono, la liberas vos. Eh, a ver, acá. Este, eh, voy a iniciar algo yo, Ahí estamos ¡Yo! ¡Yo! ¿Cómo ¿Eh? estamos? Este, bueno, mira, nos cayó el coronavirus eh, y desde el comienzo y ILC tuvo que cambiar completamente la estrategia y aquí se da lo que tanto predicamos o sea, que el perfeccionismo es el estándar más bajo que puede tener el ser humano que si tú te aferras al resultado y a las expectativas y no se cumplan maltripeas por precisamente por perfeccionista y que hay que soltar y hay que trabajarse hasta dentro de verdad aquí no hay comiquita de que es una visualización aquí eh, llegó el momento de explorarse y encontrar calma y foco para manejar el estado de ánimo a ah, juro porque sabemos que si te entra en la ansiedad te perjudica, bajan la defensa y te agarra el germen. Entonces nosotros decidimos contribuir al bienestar de los demás aumentando la frecuencia de nuestros programas gratuitos que antes del coronavirus to, o sea, tenían un propósito netamente comercial, el bendito funnel de venta. Y nosotros nos dimos cuenta que era el momento de utilizar la comunidad para producir encuentros de comunidad. Y eso es lo que empezamos a hacer. Y empezamos a realizar eventos tipo workshop para realmente explorarnos y darnos la oportunidad de expresarnos. Em, todo esto me lleva al, al, a la función que, que vamos a hacer como coaches con el coronavirus. Porque ha habido muchísimas, eh, están enviando comunicados del Institute of Coaching de Harvard, del WBEX, de todas las organizaciones. Y zapatero a sus zapatos. El coach se va a ocupar de atender los cambios que necesitan las empresas para ajustarse a este punto. Nosotros estamos trabajando ya con una universidad para darle un apoyo a los profesores que tienen que adaptarse a la vida virtual. Estamos trabajando con los entrenadores y los coaches deportivos para agarrar mínimo y poder seguir en su labor con hombres de negocio para mantener calma y foco porque tienen que pedir préstamos, tienen que estar con los seis cilindros. Son procesos netamente en que el coach funciona. Aquí por lo menos en Estados Unidos, en el estado de Florida, el trabajo de salud mental queda a cargo de los profesionales de salud mental. O sea, son las personas de ese gremio que se van a ocupar de él, de la salud mental y hay mucha iniciativa. Pero creo que ahora el trabajo del coach es unir las comunidades. Brother, si yo voy a hacer un retiro el viernes, vamos a invitar a todo el mundo para el retiro el viernes. Nosotros ayer tuvimos el apoyo de dos coaches, Jeremías Álvarez y otro tuvimos el sábado. Fue como 300 personas que quisieron ver a Tomás Rincón. Invitamos al, al capitán de la Vinotinto, que fue jugador de la Juventus, a hablar de cómo a través de coaching él había encontrado certeza y fue un encuentro de desarrollar certeza, encontrar certeza personal. Yo creo que cada uno de nosotros posee talento para poder en una conversación quitar de la mente, aunque sea por media hora, el bendito hipnosis que nos puede llevar el problema del coronavirus. No acrecentarlo porque acuérdate que lo que enfocas amplifica y, y yo creo que la conversación nuestra tiene que ser una demostración de calma, de certeza, de foco, de poder arropar a las personas con seguridad, con amor, de, de que, ¿qué vamos a hacer al respecto hoy? O sea, no puedes cambiar el, el, el hecho de que tu trabajo se acabó, no puedes cambiar la realidad de que ya mi gira que iba a ir a 10 países, se cayó por el coronavirus, pero sí puedes, con creatividad y con foco, transformar esos eventos en algo que funcione, que sirva. Y si ese servir te produce también la retribución, la reciprocidad de que te va a permitir seguir cumpliendo con tu misión, entonces sabes que va por buen camino. El mundo cambió, o sea, punto. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe como nadie sabe que va a llegar el coronavirus. Es probable que de repente dos semanas viene la vacuna, la gente se vacuna y sale por ahí y después la misma marramusia de siempre. O no. Puede ser Ay. que de verdad cambien todos los hábitos. Puede ser que de verdad, como están diciendo los restaurantes, ahora van a tener 10 meses, 10 mesas en lugar de 40. Y que el mundo de los restaurantes solamente pertenezcan a los que tienen 500 dólares para comer en un restaurante. Nosotros no sabemos. Pero sí sabemos algo como coaches. Sabemos gestionar el estado emocional, por lo menos en la teoría. Yo creo que es hora de trabajarnoslo y ser lo suficientemente humilde para el psico. Oye, yo también necesito esta ayuda. Y abrirnos a que somos una comunidad. Y eso es lo que me gusta de, de lo que estás haciendo tú, Gerardo. Que abre el espectro de que todos somos iguales que no hay coach de un lado u otro y no hay otro más elitesco que el otro. Somos todos la misma. Al final estamos buscando sobrevivir esto con los seis cilindros y que nos permita no solamente eso, ser mejores seres humanos después de esto, porque este espacio que nos está dando el coronavirus del encierro es para explorarnos. Es para realmente explorarnos y decir, bueno, pana. ¿qué es lo que yo realmente tengo que trabajar que no he hecho, no he dicho o que he dejado de hacer o que he dejado de experimentar o a quién me he dejado de acercar y qué huevadas tengo que dejar de lado para, para seguir haciendo el trabajo bueno. al cual fui traído acá, ¿no? Y, y en eso estoy abriendo las puertas de la plataforma ILC para todo el que quiera entrar aprovechando que la tenemos y que tenemos, tenemos eh, un, una, una puertecita con, con una comunidad que llega, porque Gerardo ha asistido a los encuentros y este viernes vamos a hacer un retiro, un retiro, un retiro de cuatro horas, donde vamos a tener actividades, invitados y, y llegan, y yo creo que es el momento de, de, de estar donde tenemos que estar, porque lo que sucede es exactamente lo que tenía que haber pasado Digo yo, podría estar equivocado. Es así, yo creo que es así, y, y justamente el espacio es... Cuando yo decía, bueno, una vez por semana, eh, cuando vos decías este, lo que estamos haciendo, creo que todos somos testigos de que hay algo que está pasando. Los coaches no nos escuchamos porque seguimos sumando eventos, eventos, eventos, eventos, eventos, eventos, eventos. no importa lo que estés haciendo, aparece otro, lo cual es bueno o malo, pero si lo supiéramos direccionar para los distintos públicos sería más efectivo. Yo sé que yo estoy expuesto mucho a lo que hay, pero yo veo que son webinars y webinars y webinars y webinars y webinars y webinars y, webinars y digo, bueno, cuando a mí se me ocurrió que se podía hacer algo coordinado, qué difícil, qué absurdo lo que me planteé. Entonces tengo que cambiar el eje. Pero esto está pasando. Entonces, este, si hay alguna idea al respecto, la tiro, porque es una de las cosas que más se apabulla. Decís, no se llenan de información, está bien, pero los coaches nos llaman información de coaching, porque hay... <risa> Hay, este a, la, a esta hora deben haber cuatro, cinco, seis eventos o, o diez eventos más, que por ahí nos enteramos, lo cual bienvenido, ¿no? Pero que pueden estar muy buenos, que nos sirven. Entonces, a mí se me produce qué podemos hacer con eso, lo cual es importante. Me parece importante lo que decís, de, de prepararse, de hacer y de estar activos y de estar este, sumando y organizándonos, pero me pasaba eso en algún punto. Este, y eh, Bueno, esa, esa era un poco la... la la cuestión, eh, si hay alguna otra inquietud hacer, que podamos... Quiero comentar algo sí. rápido, que tiene que ver con esto que estás diciendo. ¿Puedo? Sí, sí. Eh, es que queremos armar una comunidad, pero la comunidad es el resultado de un proceso. Entonces, tal vez, juntarnos a más a decir a ver qué se le ocurre a cada quien, pues no pasa así tan... Porque precisamente pasa esto, todos tenemos ideas aisladas y nosotros queremos llevar a generar comunidades primero tenemos que generar una a nosotros para poder vivirlo y saber qué está pasando cuando todos tenemos intenciones buenas. Yo a lo mejor invitaría a hacer una siguiente reunión, más allá de ver qué es lo que vamos a hacer juntos, primero es ver quiénes somos, conocernos un poco más, hablar qué nos está pasando a nosotros y en este ambiente de confianza identificar cada quien con quién nos conectamos y de ahí va a surgir naturalmente que hagamos cosas. Bueno, yo propongo eso, pero lo que propongo para darle un orden a eso es invitarlos a, a registrar <coughs> previamente algo de esta idea para que nos permita también, a mí me hubiera gustado ahora, abrir salas de conversación y entrar en grupos y entrar a conversar ese tema. Me hubiera gustado tener ya definido más o menos, identificado algunos grupos como para poner en común. Esto lo podemos hacer en la próxima reunión, que puede no ser el lunes, puede ser cualquier día de la semana que elijamos, siempre cuando haya un espacio libre en la agenda de las personas. Pero me parece que esa es la conversación que sigue. La idea de hoy era justamente eso, vernos las caras, los que llegan. Hay un montón de gente que podía llegar a estar y que por ahí no pudieron con, con lo que estoy viendo, ¿no? Contactarse o entrar acá al Zoom, porque hay una lista de gente. Y los que están acá me gustaría escuchar a los que quedan para poder ir cerrando el tema. Pero de alguna forma, este sería eso. Ahora, son muchas la gente que está registrada en este, en este grupo. Los que se presentan, se presentan, yo mando la invitación, y los que no, no, específicamente para eso, me parece bárbaro. O es antes del, del lunes, o es, ¿cuánto tiempo vamos a estar? O es, no sé, en cualquier momento de la semana. Viernes no, porque hay un, un retiro, este el otro día hay un, no sé, el fin de semana hubo muy buenas reuniones, hubo de todo, hubo de todo. Entonces, ¿me parece bien? ¿Me parece bien? Este, claro. Sí. Sí, Bien. Eh, creo que, que Rosa y Fernando bueno. mencionaron algo que de repente se olvida y, y mencionaron qué nos está pasando a nosotros, desde dónde lo estamos viviendo nosotros también, porque no es que estamos ajenos, estamos viviendo las mismas situaciones y creo que sí vale la pena que, que, que hablemos de eso, que nos conozcamos mejor y al final el, el mapa no es el territorio, todos tenemos un mapa, tenemos experiencias, tenemos formación Y desde nuestros mapas, desde de, de ahí queremos colaborar y desde ahí también estamos enfrentando esta situación como seres humanos que somos. Y creo que esa debería ser una de las líneas, no digo la línea, una de las líneas que deberíamos de retomar, el, el qué nos está pasando, qué estamos haciendo con nosotros mismos, porque to, o sea, todos los que estamos aquí tenemos empresas, tenemos clientes, estamos, estamos viviendo lo mismo. Entonces creo que sí vale la pena hacer un espacio para conocernos y para saber cómo lo estamos viviendo y cómo desde de, de de, de nuestra mirada, desde nuestro observador, desde nuestro mapa, eh, qué estamos haciendo y cómo podemos colaborar en esa línea. Eso, digamos, me, me deja una re esa, esa reflexión de una de las líneas es nosotros también, nosotros entre nosotros. ¿Vos sabés que esa pregunta era la primera que estaba en la lista, en esta desordenada lista que yo tengo? ¿Cómo estamos a diferencia de hace cuatro semanas? Creo que la hice cuando empezamos. ¿Y qué nos está pasando a diferencia de las cuatro semanas anteriores? ¿Y en, y en qué estamos? Eso que vos decís específicamente era siempre la primera pregunta, que bueno, que como se atravesó un poco cómo empezó la reunión, no sé si la llegué a hacer en general, pero me gustaría que en los minutos que quedan pudiéramos escuchar a los que no escuchamos, que eso me parece fundamental. Eh, en lo que piensan, y cerrar con algún comentario sobre, este, de esta reunión, que yo estoy contento porque hay mucho material que tenemos ahí que vamos a compartir, de esto que se compartió. Próximo paso, este, pero ¿cómo están? ¿Cómo, están? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo ven esta posibilidad de vernos? Hay una sola cámara que está apagada, lo cual no me gusta, pero, pero me encantaría que estén. ¿Rubén Sánchez levantaste la mano? Este... Bueno, sí, sí, el, el primero. Laura Franco levantó la mano, Laura Franco. Laura Franco levantó creo que primero que yo. Sí, sí. Laura, no, Laura Franco, ahí estás, no sé por qué no te vi, Laura. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, gracias Rubén y gracias Gerardo. Eh, coincido con, con lo que decía Roberto y, y Rosa también. Eh, y Creo que es una sensación que pude distinguir escuchándolos a ellos. Eh, que primero en, eh, lo que yo siento es como que en simultáneo hay varios ciclos que se van dando por lo menos adentro mío por un lado poder gestionar lo mío eh, tengo a mi hermano en Francia y por ahí leo 360 muertos y hoy leí 800 entonces hacer toda esa gestión de emociones para, eh, para estar conectada con, con mi familia de Francia y saber que, que siguen ahí este, encerrados y que se están cuidando. Por otro lado, eh, trabajo mucho con emprendedores y también es esto de, de acompañarlos eh, sabiendo que hay algunos que desde que arrancó esto no tienen ningún ingreso y que en la teoría es todo, es todo bárbaro, pero en la práctica hay que contener a esa gente que va a tener que hacer una gran transformación si quiere... Eh, seguir cumpliendo con su misión como, como negocio, como empresa, o lo que sea. Eh, por otro lado, mi experiencia como docente también, cuando escuchaba hablar de eso, me lleva a pensar eh, que este es el momento de enseñar las cosas que realmente sirven. Por ejemplo, inteligencia emocional, eh, que las personas sepan cómo gestionar lo que están sintiendo, cómo adaptarse a todo esto... Eh, que son cosas que, por lo menos acá en Argentina, no están presentes en la escuela en ningún momento. Y, y además, eh, sentirme que formo parte de algo. Creo que si estoy acá es, es por eso, porque hago las cosas diez veces mejor cuando siento que soy parte de, de un equipo o de un grupo de personas que tienen la misma misión. Eh, por lo cual creo que es importante eso, primero conectarnos como personas, más allá de que somos coaches, y después, eh, después vemos qué pasa. Eso nada más. Ok, estamos tomando nota como para que si bien todo suma y es lo que, lo que hagamos en el próximo capítulo, así que gracias por estar, Lauri. Este, no sé si, eh, bueno, sí, estás Rubén, y después quisiera escuchar a, a, a, a quien no veo, pero bueno, este... Ah, ¿Dónde está? Bueno, dale, Rubén, adelante. Bueno, gracias. Bueno, primero darle gracias no a ti, Gerardo, porque yo acá llego porque justo estaba en el Facebook y lo que yo escuché estaba Elena y bueno, ahí me quedé y pasaste el NIDI y acá estoy y la verdad que sorprendido, que no sé dónde, ni en dónde estoy metido. Eh, yo soy de Córdoba, Argentina, eh, hace cinco años que soy Co. Y bueno, un poquito hablando, escuchándolo, y la verdad que sí, está bueno, siempre como ser humano tenemos que saber cómo estamos nosotros, y si yo estoy siendo posibilidad para mí mismo, para después ser posibilidad para otro, ¿no? Porque si yo estoy enredado en algo, es muy difícil que pueda ser útil a, a los demás. Y me quedó como para, para trabajar para uno y, y para el otro, esa pregunta que hizo Elena hoy, ¿no? Eh, qué necesitas para estar seguro o algo de la seguridad, ¿no? De que a veces uno busca el seguro de algo y lo único que está en la en la confianza de, de, de uno mismo. O en vez en qué, ¿no? De trabajar en eso. Y que qué necesito para estar seguro y afrontar esta incertidumbre. Eh, a mí la reflexión que me que me viene trayendo, y lo vengo haciendo desde este, desde este tiempo, es que es un poco eso, a ver, ¿dónde me, me siento seguro trabajar en, en mí, en mis recursos naturales, en cuidarme a mí, y desde ahí, ¿cómo me voy a interrelacionar con además? Porque creo que es una gran oportunidad que tenemos hoy en día, de, de cómo, cómo me voy a interrelacionar interrelacionar con el resto. Porque ya vimos que, que desde el egoísmo, desde, la, desde que yo soy distinto que vos, que yo soy de un partido o de otro, eh, no nos llevó a nada, ¿no? Eh, entonces, esperar como víctima protagonista, es decir, si esa interacción de realmente... Transmitir es que el otro es un otro y que si yo no cuido al otro, no me cuido a mí. Si yo no me cuido a mí, el otro no se va a cuidar. Eh, creo que desde ahí lo veo como una gran oportunidad esta situación ¿no? y de, de trabajar con un mensaje. Bueno, eso más. Muchas gracias. Está silenciado Gerardo. Eh... No puedo estar silenciado. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Quería escuchar. Y también les quería pedir por lo menos que pongan nombre y país, porque acá hay muchos países representados, además de los nombres que yo puedo sacar por algún lado, que nunca me aparecen, y los países que están representados mientras... Escuchamos a Aris, que sos de México. Tu eh, parlante no está silenciado por mí. Este... Ahí está. Creo que okay. ya, ya este, me escucho. Muy buenas sí. tardes a todos. Eh, sí. La verdad, muy agradecida con la oportunidad de, de este compartir, de, de lo que está dispuesto para aprender y para poder ver un poquito más claro. Soy de México. Eh, me estoy integrando gracias por la invitación a Gerardo y este pues como bien han repetido todos lo que a mí me ocupa ahorita y que desde mis inicios en el en esta formación como coach es cómo ser una conversación poderosa sobre todo en, en este tipo de experiencias cómo ser yo y cómo bañar esta experiencia de lo que de lo que yo quiero de alguna manera como coach eh, extender, ¿no? Entonces, primero, como ya han repetido, atender lo que yo siento, lo que yo veo en estos momentos, cómo percibo, cómo interpreto y desde ahí ser, sumarme a las posibilidades para todos aquellos que de alguna manera eh, puedan ver eh, un, un este, una oportunidad en esto precisamente que, que estamos viviendo. En, yo estoy muy agradecida, estoy muy dispuesta también a, a colaborar, a cooperar, que es lo que estaba diciendo, creo, no, sé, no recuerdo el nombre de la persona que pasó anteriormente, no estoy familiarizado un poco con los nombres, pero creo que eso es lo que nos viene a enseñar esta, esta, esta experiencia, la lección de cooperar, de colaborar desde nuestra responsabilidad. Entonces, pues yo aquí sumándome eh, desde este lugar, vivo en un lugar muy pequeñito y los, lo que yo les puedo compartir, que estoy haciendo en este momento, es pues hacer este tipo, generar estos espacios conversacionales con las personas a lo mejor más allegadas, las familias, las amigas, eh, conectarme en un Zoom y conocer qué es lo que ellos están sintiendo cómo lo están viviendo, qué es lo que están pasando, para entonces desde ahí sumarme a, a una posibilidad de que ellos lo puedan vivir de una manera a lo mejor más poderosa. Es, es un poco, un tanto la, la empatía, ¿no? ¿no? No se escucha, Gerardo. Sí, si se si, si escucha. Es, es un poco el sentido de todo esto, es lo que se está armando. Y parece que lleva un poco de tiempo porque hubo una vorágine infernal en estas semanas donde cada uno se lanzó ¿no? a, a, a lo que se podía y creo que, que, bueno, que fue súper positivo. Y ahora estamos conversando a ver qué podemos potenciar entre el poder de cada uno y la suma de todos. Gracias por poner ahí nombre, país, y qué me llevo, o qué espero. Porque está bueno, así nos facilita para ir dándole vuelta y forma a la propuesta. Lo mismo a la gente del Facebook, por supuesto, que si nos está escuchando. Que escriban un poco, porque difícil salir de los lugares comunes. Y a mí lo que siempre me, me, me, me preocupa es qué más, qué cosa diferente, qué paso se puede dar, aunque sea medio, medio difícil, para hacer algo diferente. Este... Somos coaches y sabemos mucho de la base de todo esto que escuchamos. Si fuera para el público, pero coaches ya tenemos mucha claridad en muchas cosas de estas que se comentan. Entonces lo que podamos plantear como un paso superior que muchas de las cosas se plantearon no hoy, esa es la idea. Este, así que bueno, vamos a ir cerrando porque ya estamos en 18.02 y en una hora hemos... hemos, hemos este, este, realmente ha aportado y, y compartido muchas cosas que han quedado registradas, porque todo esto está grabado, además lo pueden volver a escuchar en, en, en la página grupo de la Comunidad de Coaching Latinoamérica Uruguay, en la Comunidad de Coaching Uruguay, eh, en la página misma y en mi perfil, que es de donde estuvimos transmitiendo. Eh, si quieren dejar sus comentarios, si quieren completar algo, Rafael, que estás levantando la mano. Este, bueno, para mí es, es, es un gusto... Gianfranco, sí, vecino, adelante. Hola. Um, entonces, don, donde yo ahora, hasta ahora estoy un poco confundido, um, me, me gustaría que quizá, aunque sea una acción fácil, simple, chiquitita y que casi no tenga una dirección de alto calibre. Para mí, el viaje más largo empieza con un paso. Y si, en las últimas veces que yo estuve acá, me dio, yo tuve siempre la misma impresión, ok, ¿qué, hago, ¿qué puedo hacer yo ahora prácticamente para contribuir? Y no sé si es que yo no lo entendí um, o no está lo suficiente, suficientemente claro como para que en serio alguien diga, ok, perfecto, pam, hoy hago esto hasta lunes. Porque no sé si yo soy particularmente Aragán o, o no, pero si yo no sé muy claramente qué es lo que tengo que hacer y no tengo una deadline, no voy a hacer nada. Entonces quizá lo que sería interesante sería decir, bueno, entonces, ustedes cuatro hacen esto y generan un mini documento de 500 palabras sobre el tema cómo podemos nosotros, los coaches, uh, influenciar uh, el aspecto de la, la virtualización de, los, del, de las reuniones. Y ustedes cuatro hacen otra cosa. Mi, mi experiencia es que si no hay alguien que dice, bueno, así se hace, al menos el primer paso va a ser muy difícil que digamos, por osmosis, tres o cuatro personas se, se junten y hagan algo. Yo, yo tengo ahí un comentario. Tencido, ¿no? ¿eh? Y esa es la idea de, de, del registro para armar los grupos de trabajo, que es lo que dijimos que íbamos a armar, y con poco fueron cayendo la, la, las distintas fichas, salen alguna cantidad de cosas, algunas están propuestas en, en el formulario este de registro las cosas que se pueden hacer, otras las empezamos a organizar. De todos modos vos ya estás trabajando en lo que tiene que ver con los círculos y estás haciendo un trabajo. Este, el tema es desde la especialidad y la capacidad de cada uno que se puede crear. Una de las cosas que yo también propuse en la primera reunión es acompañar a los coaches que no tienen tanta experiencia y que no están haciendo nada por la idea de que creen que no pueden hacer nada. Para mí eso es un tema, por eso estas reuniones son abiertas, y yo he dedicado mucho tiempo en la semana a conversar con distintos coaches y encauzarlos e invitarlos a hacer cosas que no estaban haciendo, porque me parece que es una forma de promover. Bueno, esa es una de las cosas. El documento lo tenemos ahí y, y lo podemos compartir y, y, y trabajar entre todos. Y las ideas, bueno, hacer eso que vos decís, ¿no? Incluso los sectores. Eso es lo que vamos a trabajar esta semana para darle orden. Y yo te agradezco que me lo estés diciendo, porque, porque, porque nos sirve, ¿no? Baja. Sí. sí yo, y Tenía un pequeño comentario y aprovecho además para despedirme porque tengo que, que otra que ya empezó. Pero yo creo que son momentos, y yo admiro mucho esta iniciativa, como muchas otras, pero creo que son momentos para recordar que, que en estas circunstancias primero somos personas y luego coches. a mí primero va la persona y después la profesión. Y como personas me venía a la mente, Gianfranco, un, un cuento que me llegó el otro día, ¿no? Que el, el, el, el, el maestro, el aprendiz, le preguntaba, le decía al maestro, maestro, estoy desanimado, ¿qué puedo hacer para animarme? Y el maestro decía, anima a otros. ¿No? O sea, creo que si hay algo que en estos momentos, y, y para eso, digamos, uh -huh. frente a terceros no necesitamos comunidad, pero digo, si frente a nosotros también nos sea, asumimos como seres humanos que potencialmente en estas circunstancias nos podemos desgastar, aunque seamos coaches y tengamos ideas clarísimas, ¿ya?, y no necesariamente me quiero a lo mejor desnudar en público, pero sí saber que yo de esta comunidad puedo ponerme en contacto con cualquiera para decir, oye, hoy estoy yo jodido, hoy estoy mal, hoy necesito yo que alguien me anime porque hoy yo siento, no estoy pudiendo. O sea, hay toda una suerte de actividades como personas y profesionales, pero como no personas que sí podemos hacer, digo eso para evitar el despiste. Y después, efectivamente, y, y, y además creo, como decía Rosa Elba, ¿no? que, que si hacemos... Comunidad y comunidad fuerte pueden surgir muchas ideas, aunque en este momento todavía estén medio articuladas, si quieres. ¿no? O sea, que, que te puedan estar despistando y, y quizá a mí también todavía no terminamos de articular. Pero creo que en este momento lo que sí podemos hacer cada minuto de este día es animar a otros porque hay mucha más gente que no tiene ni los conocimientos ni a lo mejor la fortaleza emocional que nosotros y... y hoy, donde hay millones de personas que lo están haciendo sin hacerse preguntas, creo que nuestra comunidad o la comunidad de coaches en general debería ser un ejemplo hoy de, de estar al servicio. Eso es lo que quería decir. ¿no? Y eso ya nos da tarea sin, sin más. ¿no? O sea que... Y aprovecho para eh, decir ver, adiós. Te agradezco. Justamente quería recordar que cuando empezamos la conversación que estábamos solamente con Adriana y con, con Elena, eh, uno de los puntos que había es eh, la preocupación del cuidado por el otro, ¿no? Cuidar más al otro que casi a nosotros mismos, es un punto en común. Y yo le dije, mira, qué coincidencia que en, la, en lo más simple, en lo más simple que nosotros podamos este, hacer, eh, a mí se me, se me, se me ocurría, este, además de todo lo que estamos haciendo, armar una... una una comunicación así de sencilla, que no sé si está o no está, porque se me mezcla ya la, la, la computadora recargada, si se puede ver o no, que hay una, este, una, una serie de piezas que estaba armando que tiene que ver con cuidanos, cuídate, ¿no? Que podía ser cuidémonos, no, pero es un poco esta, la sencillez de que también en casa juntos somos... más, otro que tiene que ver con lo, la escucha, con una cantidad de cosas, este, pero esto es lo básico que, que, estaba, que estaba, pero la idea de cuidarnos, cuídate me parece que tiene que ver, va más allá de lavarse las manos y de ponerse los barbijos, tiene que ver con cómo somos como personas y cómo manejamos los valores, y así vamos construyendo algo que para mí, claro, mi, mi, mi palo viene de la comunicación, entonces tengo que transformar todo en imágenes y palabras, pero me tomo y les agradezco a todos los que han estado, les agradezco lo que han aportado, les agradezco lo que lo que este, lo que bueno, lo que hemos logrado, lo que estamos logrando. Tomo la palabra de todas las sugerencias, me encantó la, la facticidad de Gianfranco, lo que todos aportaron y lo vamos a convertir en algo concreto. Yo ahí les puse un lugar donde se puede escribir un poco para darle ese orden sectorial y de grupos en el, en el chat a los que no lo hayan hecho, porque algunos lo hicieron, que creo que contiene la, la, las distintas áreas y, y la posibilidad de comentar con cierta libertad. Este, entonces, eh, quiero en última instancia hacer la foto final y terminar con esto, este, porque ya es la hora, más, más que pasada, y me están esperando como todos lo están esperando. Mil gracias. Esto, yo estoy abierto, a mí por WhatsApp, me encuentran para hablar, para para armar una conversación, para mandarla al aire, para lo que sea, porque esto es lo que estamos este, haciendo ahora, esto es lo que, lo que, lo que lleva tiempo, pero estamos buscando hacer, este, y con, con, con la colaboración de Adriana, que me está dando una, una, una mano en esto, y con, y con los que ahora vamos a ir sumando en equipo, les pido que este, vayamos a la, a la a la cámara y a la pantalla, saludar felizmente, agradecerles. Ahí va una foto. Este, listo. Eh, no sé para qué. Pero bueno, gracias por el tiempo. Gracias, este, Rafael. Gracias Roberto, gracias Fernando. Eh, gracias Aris, gracias Adriana, gracias Gabriel, gracias Rubén, Elba, con el exitoso programa que estás haciendo. Gise, Leopoldo, Nélida, Brigitte, Laura y Marisela. Y a los que están en el Facebook voy a poner el mismo link que puse en esa en esa parte, para que puedan este también eh, eh, dar su, su opinión. Sin más, eh, bueno, nada, ahí vamos, vamos vamos aprendiendo, yo voy aprendiendo en cada uno de los encuentros, así que, desde ya, gracias por, por, por la confianza y, y el tiempo. no este, ¿Algo más, Adriana, que se te ocurra? Último, no. Eh, a mí lo que se me ocurre, pero creo que ya vi en el chat que lo habías puesto, es el, el link para, para la dirección, para poder registrarse, que creo que estaba preguntando Ruben, sí. eh, pero creo que ya fue contestada la pregunta, y bueno, nada más que eso, me parece que todo ok. Yo me voy súper este, nutrida con el conocimiento de todos y con el aporte de todos. Muchas gracias. Listo. Gracias. Juntos somos Más 2020. Este, ojalá que dé para ayudar a paliar esta situación que todos tenemos. Este, y a las personas que tenemos, tenemos adentro y a los, que tenemos, a los que tenemos cerca. Así que un abrazo. Este, dejo solamente el chat abierto por si quieren escribir algo más. Y, y bueno, y entro a otra reunión. Este, voy a poner esto en el, en el Facebook y ya estamos. Gracias. Nos estamos viendo. Adiós, adiós. Favor, abierto gracias. para cuando necesiten. este, este... No sé por dónde está saliendo esto. Laura Andrea, gracias vida no sé por qué está atrasado. voy a cerrar la transmisión por acá. Terminalo con la grabación. Gerardo, ¿me oyes?